Un lujo espectacular, vamos a pescar con Cristian Río, a ver si que... hay muy buena pesca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 Para hacer una pesca de pejerrey. Bueno, y vos, Marianito, de Lisa, si alguien quiere contratar tu servicio en el salado o en las zonas que te mueves. Eh, bueno, vamos aquí, sí, el 5 de los 55, 2241-557935. Eh, o me pueden encontrar por el PEU, no pesca marial. Bueno, eh, bueno. Después estoy manejando el Salado, lo que la Lisa, es la Salado. Bueno, eh, para la gente que le gusta la pesca de Lisa, en febrero, marzo, abril, que son meses muy lindos, ahí tienen a Marianito.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 Náutica Ríos, servicio general náutico más de 30 años de experiencia en el mercado. Service oficial Yamaha y Evenroot e ETEC.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 diferentes tipos de accesorios que nos pueden llegar para la comodidad este es un modelo exclusivamente de pejerrey y después tenemos un modelito más de variada moderno como este eh, también tiene unos bolsillos en los costados pero está más que nada para, para una pesca variada en general también lo usan para para el pejerrey para, para o para llevar su muelos un bolsito completo tienen bolsillos en los costados bolsillos al frente como para poner accesorios más chicos está pues muy bueno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 Prepárense para la temporada, esperemos que sea una temporada buena, así que lo esperamos. A dos boyas sumergidas. A ver, uno por adelante.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 Y es un pescado que la laguna merece tenerlo, gracias a Dios. Mirá, Somos correctos en lo que hacemos, compañero. Sí, si ¿Quién te devuelve un pejerrey de este tamaño? Una locura, amigo. Sí, se, ¡Se fue se solo, amigo! ¡Se escapó. Qué bien que hacemos las cosas. Difícil, bueno, que pero no imposible, compañero. Y cuando venga el de Kilo hoy, lo voy a devolver también. ¡Al agua Al espectacular! Agua. Seguimos. Otro pescadito más, compañero. Acá empujando y empujando, ¿eh? Y no deje de empujar. De lo bueno. Mirá. Un pescadito hermoso. Perfecto. Para Miguel. Mirá. Lo tienes? Hermoso. Un pescadito muy entero, Miguel, ¿eh? 28 centímetros a puro furor. Espectacular. Y allá tenemos otro en vivo, ¿eh? Pero chiquito y Uy, siempre... chiquito y mirá, ya chiquito. tengo otro yo, mirá.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 Mira que bonito, bien ahí. Otro pecadito, y come claro. bien, eh. Ahí como se ve, se ve que come Cristian bien. ¿eh? Este, este no sé si lo vamos a salvar, vamos a hacer no, no, lo, no. lo imposible. No, pero ah. no creo, este no lo vamos a poder salvar, compañero. Bueno, otro más. Laguna San Lorenzo, entrando por la arfila, guía Cristian Río junto a nuestro gran amigo Mariano. El top 10 de la zona. Vamos. Bien ahí, eh. Bueno, acá venimos con Cristian con otro lindo pescadito acá en Laguna San Lorenzo otro de medida para el señor Mirá, muy bien como el que sacó Miguelito muy enterito Maco muy bien te felicito eh. muy bien eh qué gran guía bueno escúcheme guía servicios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 Amigo, bueno, Maxito, Seguimos con otro más de medida Mirá la agüita, ¿eh? la agüita No, transparente, bonito. hermosa Un pescadito muy combativo ¿eh? Espectacular, Maquito Espectacular Y por detrás vemos los bulos Miren, los bulos de Lisa. es Vamos, terrible sí, manda. Besito y nos vemos el año que viene, amigo Bien ahí Para los próximos Clientes que vienen Vos Muy verás. bien Ya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 Metiendo. Esta excelente, 58. compañero. Calidad de pescado, uuuh, Está y intratable, el compañero, ¿eh? Y sin copo. Qué locura, amigo, ¿eh? Laguna esto, San Lorenzo. Esto se los dedicó a los mejores guías de la Laguna, Orfilia y San Lorenzo, Cristian y Mariano. Los nuevos top 10 del momento. Muchas gracias, amigo. Qué ídolo, ¿eh?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 www.launionpesca.com.ar A que no saben quién está acá No contaban con mi astucia Y acá lo <risa> preparamos Hello chicos ¿Cómo les va? ¿Vieron la remerita V, ¿Vieron que hecha por esta gente? Que si no pone auspicio No lo mostramos No les muestro <risa> la espalda ni nada por el estilo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 Dos rulemanes, dice acá. Dos rulemanes, lo pueden leer bien. Le muy bien. Acá le mostramos nosotros todo. Ponemos hoy. Duki, duki, duki. Los vuelvo loco a la Cámara, pero en fin. Pickup manual o automático. Manija rebatible. Ambidiestro. Escuchen, ¿eh? Caña. ril, Nylon. Protector de pasahilos. Plegado esto es un chiche...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 Instagram Escualo Oficial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 ¿Te Ramón? ¿Todo ves, Todo bien. Ramón? ¿Te ¿Todo bien? ¿Todo bien? O sea, vale. sí, sí. Mirá el Mirá el es un, Toma, un doradillo. Y el un doradito. Un doradito.